Mmm. -hmm. ¡Gloria Tosca, inspector! Gloria Tosca, oficial. Elisa va a venir. ¿A qué hora? Eso no lo sé. Pero no importa, ocurra lo que ocurra, debe de pasar hoy. ¿Lo comprende? En cualquier caso, estaré en deuda con usted. Mucha suerte. ¡Baje duro por la patria, inspector! Usted también. Siguiente. Documentación. de visita. Trabajo. ¿Cuánto tiempo? Tres meses. ¿Tiene permiso de empleo? Tenga. Su permiso ha vencido. Le prometo que conseguiré uno nuevo en cuanto entre. Estuve intentando conseguir trabajo. Tengo a toda mi familia allí y están solos. Usted podría sellarme el pasaporte. Nadie se enteraría de que ha hecho la vista gorda, por favor, se si no... Lo lamento. Siguiente... No tiene un permiso de entrada. Sergio me dijo que usted podría ayudarme. No tiene un permiso de entrada. Se lo ruego. Toda mi familia ha muerto. Yo solo me queda Sergio. Eso es por mí, ¿no? Lo siento mucho. Lo entiendo. Dele esto a Sergio. Adiós. Siguiente motivo de visita. Uh, mi hermana vive aquí. No, la veo desde hace tres años. ¿Cuánto se quedará? Uh, solo un par de días y luego volveremos a casa. Bienvenido, Artoska. Uh, gracias, inspector. Mi mujer es la siguiente. No sea muy duro con ella. Se asusta muy fácilmente y luego no pega ojo. El hombre que pasó antes es mi marido. Espero que no le haya molestado mucho. ¿Motivo de visita? Su maldita hermana está enferma. Y nosotros tenemos que ir a cuidar de ella, como si ¿Por fuera... ¿Por cuánto tiempo? Eh, no más de tres días. No podemos dejar nuestra casa y nuestro trabajo por mucho tiempo. En el pasaporte su apellido figura como... ...Robinsky... Sin embargo, aquí aparece Robinsky. Eso mismo me lleva pasando toda la vida. Se escribe con I latina, como en mi pasaporte. En cambio, mi certificado lo pusieron con Y. ¿Pero qué podía hacer? Una vez incluso pusieron las dos Y con I latina. Se lo suplico, no sea tan estricto. No deje que vuelva sola a casa. Le prometo que lo arreglaré en cuanto vuelva. Mi marido me está esperando. Y él tiene todo nuestro dinero. Corríjalo en cuanto pueda. Muchas gracias. Nunca lo olvidaré. Siguiente.